Y también es Pet Friendly Aquí está Frida Que viene con nosotros Ahí está acostada Aquí está nuestra mesa y, y ahorita vamos a probar De qué se trata esto De las hamburguesas vamos a probar unas hamburguesas aquí en La Paz que me dicen que están súper súper recomendables el lugar se llama Bandidos Grill está al final del malecón la verdad no ubiqué bien como llegué nos trajeron y el lugarcito se ve súper súper súper chévere vamos a vamos a este a darle Es al aire libre Ahí están las palmeritas Con su Con sus lucecitas Sus luces Siempre hablo en diminutivo, ustedes disculperán Pero es un modismo que tenemos en En la ciudad de México Los chilangos o por ahí Voy a procurar no hablar Tan en diminutivo porque Gracias Yo sé que no, no, no es tan correcto Pero miren, este es el lugar y esta es una de las curiosidades. Aquí es donde. Esta es la parrilla. ¿Qué hubo? En un. Como Chevy 84 o algo así. Bien, ¿eh? muy bien. Interesante. Sí, aquí. ¿Qué es esto? Un. un... Chevy 84, ¿qué es esta? Chevy 71 ¿sí? 71, mira yo me fui muy Le sumé 10, 10 este años ah, no. Está buena eh, la idea, bastante buena Aquí está Chevy 71, yo me equivoqué Me quedé corto, está buena Está buena la idea Y pues para acá tenemos más Más mesas, hay bastante gente Hoy es viernes Hoy es viernes y Pues sí, sí hay mucho movimiento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 de las hamburguesas porque el lugar está muy bien la decoración está muy bien el concepto muy interesante muy agradable y vamos a ver si se reflejan los alimentos ¿Eso es lo que pedí? Pula. La, la pula. Esa es en todos. Antes. Unos aritos de cebolla que están. Bárbaros, bárbaros, bárbaros. Creo que los más ricos que me ha tocado probar, eh. Y están bien dados. Mm. Pusieron una coquita y un buen detalle. Le pusieron una cherry. Muy bien, eh muy bien. Buen detallito. Y esta es la hamburguesa Es la hula hula. Esta no me gusta. valentina. Está un poquito oscura lo toman. No hay tanta luz. está. la y ya terminamos de comer este, las conclusiones son el lugar muy muy muy muy bueno la verdad está muy interesante el concepto la decoración es, este la comida Bien, digamos que bien a secas, buen sabor. Eh, y en relación con el precio, muy bien. El precio de la hamburguesa que me comí en 60 pesos. La verdad por 60 pesos está bastante, bastante bien. Así es que esto fue nuestra experiencia o mi experiencia aquí en Bandidos en La Paz. Adiós.